salvando, se salva, en cierto modo se salva, ah que está aquí tío Se salva el puto niño rata, porque es que, y te tú tío, y te tú hermano, y te tú, y te tú, y te tú, y te tú, y te tú, y te, tú tío Y te tú el niño, y te tú el niño, y te tú el niño rata bro ¿Qué? I can hear you, bro Ah, Jumon is a bitch, a uh, motherfucking bitch Ah, I, I, I don't know, I don't know I don't know, But everybody uh, uses Jumon uh, For, you know that, fuck, fuck, bro Amazing, that shit is really nice When you don't have uh, skills, bro You can build skills <laughs> ma uh, huevo Y muchos años jugando al LOL Nani Nani No Moshindaru eh, la verdad, tío, es que, eh, bro Estamos flipando, ¿qué te pasa? Ajá Ajá Tío, no, I can't believe you, bro I can't be fucking believe you, manín ¿Viste tú el pibe cómo se ponen los peces, tío? Eso es increíble, bro Es increíble cómo se ponen los peces, eh Ah, hola Hola Ah Voy a regar el jardín con tus eh, con tu sangre, niño rata. Mira cómo lo riego. Mira. Ha una puta fresa rosa. Ey, nice. La peña que la ha hecho propa, ¿no? O sea, propaganda de hierro. ¡Hostia, qué! Hermano, tú estabas viendo el stream, ¿no? O sea, yo, tú estás viendo el stream, fijo, ¿eh? O sea, a mí no me engañas, coño. Y yo, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Omega Lul, eh. ¡Wow, bro! O sea, Omega Lul a, a niveles dioses, eh, bro. Wow, that shit is really nice, bro Wow, bro, ow, are you fucking seriously, bro? I'm so sorry, but I'm just better than you, bitch Oh, Jesus Vale, vale, bro, tú continúa, vale, Sin de buen rollito, de how high, bro De how high, tú continúa, churra, Sin de buen rollo Tú a lo tuyito Sí, que me salgo, eh ah, De la mala leche, digo ah, Para ver Se ha metido aquí uh, ¿qué pasa hoy, gente? Tío oh, esto no es una repetición, ¿vale? Estáis viendo al, al auténtico papagayo ¿eh? O sea, bro, ¿qué está pasando hoy? ¿Y estos niños, por favor, eh, ¿a alguien se le ha perdido un niño con un poco de síndrome? Por aquí, gracias. Eh, cuando pueda su madre que lo, que lo busque, ¿vale? Está en objetos perdidos, ¿va? Ok, está allí con el. con el Bedel, eh, obviamente, fumándose un gran canelo, picha. Eh, madre mía, bro. ¿Qué pasa hoy, tío? Spot, tío, alguien es flipante. Bro, ¿pero dónde vas? Bro, bro, bro El Discord, tío No, o sea Estaba disparando al agua Porque el Discord Se había abierto Eh, creo que tengo line Demasiado bien, ¿no? ¿Qué pensáis, gente? Para robar panderetas, eh O sea, le he dado todos los tiros Menos... A ver, se me había quedado parado El puto personaje Pero bueno ¿Qué se lo hace? A ese tío llego, eh, gente Me da igual lo que tengan que recorrer Que me da igual Me da igual, eh a mí sí si me falta algo, eh, lo okay, que campeón, a ti también, eh, pibardo Yo no entiendo a la humanidad, eh, si te soy sincero muchas veces pienso eh, tendría que vivir en otro planeta A ver, es que mm, vosotros porque sois de una manera muy especial, Sergio O sea, sois chavales y chavalas que realmente sí que, sabes, incitáis al conocimiento eh, O sea, mola eh, Pero coño, hay gente más plana, eh, o sea, de una manera súper, súper, súper plana y es complicadillo Jotaro, eh, pero está mejor campeón O no, o no está mejor eh, no sé dónde está el pibe Ah, aquí, tío Bro, me está rayando, hermano O sea, pero muchísimo Bro, ¿y este? Hola Eres muy, muy O sea, eres muy gentil He de decir que Pocas personas, tío Son como tú, hermano O sea, pocas personas Me van a dejar matarle así En plan I'm gonna rap in da ja da Va, bro ¿Cuántos peces tenía, manín? Uno ¿Sabes? Pues métetelo por el culo ¡No lo quiero! mamá huevo! ¡Hey! ¡Me una con huevo! ¡Ey! ¡Madre mía! Pero es eso No, no está nada mal Ni... Ese niño rata eh, no me lo creo, se ha quedado en el buscho. Aquí tiene que estar el otro, no, sí, tío Bro ¿Qué le pasa a mí? Hay muchas veces, tío, o sea, unas veces perfecta y otras no Bueno, a ver, tío, se hace cosas raras, ¿eh? Verdad Vamos a por el otro niño rata Estaba metido en el buscho, no voy a hierro gente. Esto No hay otra, no hay otra, gente. El subidón de los puntos. Me cago un 10 y me llevo una, manín. ¿Tú qué estás aquí adentro? Bro. Pa' dos, gente, pues ya está, ¿no? O sea, yo voy a coger. Eh, voy a coger toda la cara dura. O sea, si le voy a matar de puta madre, ¿vale? Yo, de gratis, ¿sabes? Por aquí rotando, en plan, que pum, que pum, que pin. De gratis, compadre. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. He, he hablado demasiado temprano, ¿sabes? Tengo que tengo que correr, que Tengo que correr como un desgraciado, ¿sabes lo que te digo? Tengo que correr como un desgraciado y bueno, me tengo que. Y yo. ¿Qué le pasa a Fortnite? Últimamente está pochísimo, tío. O sea, lo prometo, ¿eh? O sea, últimamente está. Y yo ¿qué le pasa, tío? ¿Qué coño te pasa, bro? Me cago en su madre, ¿eh? Ah, vale, ahora sí lo hacen, ¿no? Tengo que matarlos, tío, a esos niños raros. ¿Qué hace, tío? Me lo va a tirar, ¿no? El hijo de puta. Me lo va a tirar, ¿no? ¿Y yo qué hace este niño? LOL. ¿Habéis visto esos antimacros? Hostia, ¿cómo? ¿Cómo, bro? O sea, esos son. Y yo. ¡Bro! Me ha dejado encerrado en su propia construcción. ¡Hola! Me quedo flipado, hermano, o sea, fuera de coña Bro, bro, bro, bro Y lo voy a reportar, o sea, ahora, ahora cuantito que salga de la partida O sea, fuera de coña, lo voy a reportar, eh Hermano, eso está feísimo Bro, bro, bro, bro, bro, ¿qué hace, tío, ese niño? Tírate, anda, Eso perro. Y yo, ese niño lleva mierdas, eh, hermano A ver si te matan, hijo puta no voy, a ser, no voy a ser gilipollas, tío No voy a ser gilipollas y ya estaría Qué niños tan ratas, bro Siente tú el puto niño ratón, y... Ay, ah, que quieres? Subir O sea, yo no voy a poder bajar, ¿no? O Esa parchazo terrible, ¿no? ¡Vamos! ¡No! ¡Let's go! ¡Vamos! Entre los resumas y nomás más Fuck you, bitch Ya nos vemos, cojones wow, Hostia, y ese pibe, No entendí eso, tío Pero no sé de dónde venía esta persona Se había tirado por donde sea Y ya está, tío o así sea, de buen rollo, ¿no? Colección así de puzzles De todo, al mismo tiempo O sea, está guay O sea, llegará el momento en el que llegará el momento en el cual Y yo, dejen de utilizar esa escopeta Nah, si me ha muerto, que me bro Qué personaje, hermano Qué personaje, o sea Bro, estaba muertísimo. Y como eres tan pro que te crees que me vas a matar pico, hermano, eh, pues eso, tío. O sea, eres como el. Eres el jugador de, de Blade, tío, más, eh, más flipado que me encontraba en mucho tiempo, hermano, eh. Y eso. Eso ya es decir demasiado, loco, ¿eh? Me, me quedo corto, churra. Madre mía, qué egocéntrico, hermano. ¿Cómo me quería matar pico? Pues toma, mira lo que te ha llevado el matar a pico. O sea, yo no tenía escopeta, iba, iba a perder el trade, pero. Toma, en todo tu puta cara, mané. O sea, odio eso, tío. O sea, ¿qué está pasando aquí, gente? O sea, ¿alguien me puede decir qué pasa? ¿Alguien me puede decir qué pasa aquí? Porque yo no comprendo nada, ¿eh? Mucho, ¿eh? LOL. Hola, ¿qué tal, bro? Eh. What's me? Hay un papayo mon, hay dos anti antimacros, bro. Bro, he fallado, ¿vale, tiros? O sea, soy humano. Vale, soy humano. Ese hombre tenía complejo de canguro, gente. Eh, saltaba. Eh, brinca, brinca, brinca. Pequeña mangosta. Madre mía, terrible Maquelele que se fumó el man. Iba totalmente colocado. Iba. "Fijo, eh, Bowser! Llegó a Bowser. Eh, madre mía, ¿cómo iba el man? Increíble. La madre de Nada, Hay cosas y cosas en el Fortnite, la verdad. Yo no, no lo comprendo al día de hoy. Para nada. Hola Lo que quiero es lentizarlo, gente Este tío se ha ido calentito, ¿eh? Cómo se nota que tiene mierdas, ¿eh? Ah, Te llamas Foxy y tienes ¿Tienes antimacros? No, perdón, no me he dado cuenta Si tenías antimacros, creo que no me he dado cuenta Me he dado cuenta la primera, compadre, o sea, me he dado cuenta de, de, de, de, de, de, Del tirón, compadre Me he dado cuenta del tirón de la, de la primera vez Dios mío, o sea, que no se note Compadre, que no se note, churra, que la gente de, Que la gente también de, ya me entendéis, ¿no? De PC, compadre, va cargadita de mierda Coño, joder, me han cogido botellas, mancho O sea, joder, mancho Me da coraje, tío Me da coraje que haya alguien así En plan, que aproveche tanto el bugueo, loco En plan, vale Eres muy bueno jugando al Fortnite Pero ¿cuál es tu finalidad jugando al Fortnite? O sea, ¿causar eh, picos de irregularidad cuando estás jugando con chetos? Eso no, no está nada bien, joder No puedo matarlos, tío, Estoy jodido. Si se matan y no puedo matarlos, tío, tío, tío. Y ese niño, seguramente me vaya a spamear que te cagan, ¿no? Está cogiendo demasiado Arturo y no me gusta eso Así que voy a intentar priorizar eh, y ganar la partida, tío Lo malo, lo malo es eso Ahí está, eso era lo único malo, gente Como contrapartida, obviamente, voy a tener a dos personas Que están enfameando como un demonio Todo el puto rato O sea, a ver cómo cojones lo puto hago Es que ya me pongo hasta nervioso, tío Cuando veo esto, tío Cuando veo esto, bro Cuando veo esto, es que... Míralo, tío, el niño Mira el niño, tío Vale, o sea, cagada brutal Pero ese niño lo tengo que matar ya Hostia Vale, nana. Vale, esta está crack, Vale, ok Ok, pues para allá, o sea, rotamos para allá Ok, lol No sé si pillará el laompat, tío Me vendrá a dar por culo, ¿no? Si pillan el par, ¿no? Tengo balas, tío, no, ¿no? Vale, viene nadando, bro Hostia, pues ya la cagué, ¿eh? Ya la cagué, ya me puse nervioso Ya la cagué, tío Nada, nada, o sea, a ver, puedo recuperarla Puedo recuperarla, pero claro Me voy a tener que anexar con esta mierda, ¿no? Sí, qué putada, tío O sea, me acabo de cargar la partida yo solo, bro Por cara al niño lo único que va a hacer Es intentar tirarme, ¿no? O sea, pero claro, si llego aquí... ¡Diablo! ¡Qué puto aim que tengo, bro! ¡Qué puto aim, bro! Hostia, viene para acá, tío ¡Dios! ¿No seré yo Pepo clown, no, gente? ¡Pepo clown. ¿Sabéis lo que se viene ahora, no? Madre mía, increíble espero, que, espero ganarla, tío Lo malo es que tengo que recargar, ¿eh? Porque alguien me va a venir en el high ground, ¿no? Supongo me pongo modo eh, de constructor Ya, eh Vale, uno muerto ahí Ese niño Chia. Vale, me queda este niño rata Y el otro, ¿no? Vale ¿Qué hace aquí, tío? Este niño Finalmente <risa> La concentración ganó eh, Y se acabó, gente, lo que se da Me voy <risa> hoy ah. <risa> este Hola Eres muy, muy, o sea, eres muy gentil Es de decir que pocas personas chico, Son como tu hermano O sea, pocas personas me van a dejar matarle Así en plan, I'm gonna rap in Da ja, da va, bro ¿Cuántos peces tenía manín? Uno